La inteligencia Hue Machine es nuestro enfoque distintivo dentro de la ciberseguridad, una sinergia entre la experiencia humana, algoritmos de aprendizaje automático y Big Data sobre Threat Intelligence, trabajando en conjunto para proteger a las empresas de las amenazas más avanzadas y de nueva generación. Para combatir estas amenazas, el Kaspersky Security Network recopila y analiza continuamente la información técnica de objetos y actividades sospechosas en los equipos de más de 400 millones de usuarios a nivel mundial, dirigiéndose a la infraestructura central de nuestro cibercerebro global. Durante los últimos 20 años, Kaspersky Lab ha acumulado más de 10 petabytes de datos de amenazas. Este proceso, junto con métodos de ciencia de datos, nos ha permitido actualizar nuestro conocimiento sobre el panorama de amenazas en tiempo real, ayudándonos a proporcionar una calidad de detección más alta con un mínimo de falsos positivos. Al analizar la información obtenida, nuestro aprendizaje de máquina basado en algoritmos revela indicadores estructurales y de comportamiento comunes y clasifica malware. Se procesan a diario los datos de más de un millón de archivos desconocidos, permitiendo a nuestros modelos de detección el descubrimiento de amenazas de día cero desde el momento en que éstas entran a Internet. A medida que el panorama de amenazas cambia, la relevancia de cada modelo de detección disminuye gradualmente y es entonces cuando se identifican e introducen nuevos criterios. Es aquí donde se hace uso de la experiencia humana para la dirección y ajuste de los procesos de aprendizaje de máquina en base a sus conocimientos sobre los cambios en el panorama de amenazas, ayudándonos a construir la protección más fiable posible para nuestros clientes. Y trabajamos duro para mejorarlas. Cada día nos introducimos al mundo de lo desconocido, recopilando datos sobre un panorama de amenazas jamás explorado. Aprendiendo a cómo evitar sus trampas para poder facilitar a nuestros clientes el camino hacia el éxito. Personas trabajando junto a máquinas inteligentes en perfecta armonía. Nunca nos detenemos, inspirando confianza ante el futuro que está por venir.